Hola a todos, soy Tini, esto Bueno, primero que nada quiero decirles unas muy felices fiestas y que la pasen increíble en este espectáculo en nombre de Banco Cidad y su fundación. Y les quiero mandar un beso gigante, espero algún día poder conocerlos. ¡Muah! Los quiero a todos.